bueno pues ya estamos ya estamos nuevamente aquí con ustedes gracias, gracias, gracias por estarnos viendo gracias por estar es. en sintonía con nosotros y no podemos más que darle honra, gloria y alabanza a nuestro Dios así es, por así lo que es. Él hace en nuestras vidas amén, amén así es. alabado sea nuestro Dios estos momentos de reflexión de meditación y de oración también. Así es. Y vamos a estar tomando como un tema la majestad de Dios. A veces nos olvida eso. La ¿no? majestad, sí, sí, porque. A veces nos olvida esa majestad gloriosa es y maravillosa glorioso, de Dios. Grandioso y maravilloso, poderoso en, en todos los aspectos. A veces somos muy religiosos y a veces ni siquiera pensamos en Dios. Pero en ese momento, antes de hacer cualquier otra cosa más, queremos tener un momento de oración. Así por es. El último acontecimiento de desastre en el país, de México. En México, así es. Eh, muchas personas han perdido la vida. Muchos más están heridos. En los hospitales. Y... y y las autoridades claro. andan perdidas en el, allá, en el infinito, no sé dónde, tremendo. buscando tremendo. culpables y cosas por el estilo. Cuando las cosas se hacen mal, terminan mal. Terminan mal, así es. Y a veces no. terminan con vidas inocentes que no tenían por qué. No se les da la debida sí. importancia. Pero bueno, así vamos es. a orar, vamos a, vamos a orar, También. porque culpables los podemos encontrar si queremos. Y más si somos Así autoridad, es. vamos a encontrar culpables. Pero Así es. hay alguien que no, no nos va a dejar mentir que es el Altísimo. Pues vamos a hablar de la majestad de él. Esa majestad sí, de Dios que es infinita. Pero oremos, oremos por los esos paisanitos que han perdido la vida la y los familias. que están heridos y los que están todavía desaparecidos, que, que no nos no, no encuentran. Ahí sí, están que es, es es no duro, no sabes es, es duro lo que ha pasado, pero... Pero oremos, oremos no y, y, y oremos con las autoridades para que tomen la responsabilidad correcta y debida para que hagan lo que tengan que hacer. Así es, así es. Padre, le adoramos, perdón y y glorificamos en sí, Nombre. Padre. Despierta, bien, Señor. Señor. En ellos el sentir y el amor y la compasión por las personas que han perdido la vida, y que estén conscientes, Señor, de la necesidad de atender a los que están heridos, pero también, Señor, por los familiares de ellos que están sufriendo por los que ya perdieron la vida o por los que tienen a alguien en el hospital familias que están. Ahorita de luz. Pero padre, padre Santo este accidente que extienda tu mano de poder, México, de gracia y de majestad. Sí, Señor. Ponga su mano. Para que el el señor, toque esas vidas. Toque el corazón, Señor, del pueblo de México, Padre Eterno. Y esos gobernantes, Señor, que los, son los que están ahí en, en la autoridad, en la eminencia, sí, señor. señor. Deles luz, deles sabiduría. La sabiduría a la inteligencia esos corazones duros señor, sí, señor y que vengan a una sí, realidad que haya una en que necesitan primeramente los sacerdotes de... el... sí, y que sí, se sí, preocupen señor. verdaderamente por el sí, señor en sus preciosas manos ponemos no por políticas, a los gobernantes a los que están ahorita porque aquí somos manos, de paso nada más señor, están nomás de paso también. Manos, también no son eternos no, no son manos. permanentes Dele la sabiduría, dele Santo, la inteligencia, Padre, para hacer todo lo que tiene. Dele que hacer, la sabiduría. La necesitan. Y es más ahorita, que señor. Querimos, señor. La necesitan. Sí, que son Cristo. tiempos de cambios y de todo eso. Sí, Padre eterno. Toque, toque, vida Y hagan humildes y sencillos, Señor. Sí, Señor. Y que le reconozcan a usted como su Dios. Mm. Lo tiene que aceptar a a su Hijo amado Cristo Jesús, sí, para poder reconocerlo como el nombre de todo el para que vean sus maravillas, para eso. Sí, señor en gracias. ese nombre que es sobre todo el nombre, el nombre el en el nombre de Cristo Jesús, Aleluya. sí Señor, Aleluya. gracias, Amén. Señor, gracias, Amén. gracias. Amén. gracias. Amén. Amén. Bueno, disculpen este principio, pero nos duele lo que pasa a veces. En los países claro. como en la India, ay, santo Sí, Dios. sí, sí. Están pasando oh. cosas, cosas tremendas y por eso es que. Estamos en, que en unos tiempos muy críticos. Acercarnos a Dios Todopoderoso, porque. Estamos viviendo tiempos muy, están... muy, muy, muy críticos. Tenemos que reflexionar, que tenemos que cambiar. Así es. Que Dios haga corazones más sensibles, que se conviertan de. de de, de carnes, corazones de piedra, o no sé, puedes de, de, de, decir, que sí, de pedernal, sí. muy duro Sí, no, no, no, es... Uh, de, y que se de, les quite todas toda las fantasías que, que hay y, y que podamos reconocer al Altísimo por, amén, la, por lo majestuoso que es nuestro no Dios. Así es, amén, amén. Y vamos a tocar ese tema. Grande y poderoso. Y, que Dios bendiga también eh, al hermano Páquer, Parker, Parker, que nos está dando la idea eh, de, de esto, a través de un escrito que, que él hizo. Sí, este. Y pues eh, vamos a, a, a retomar algo de, de, de esto que él escribió. Sí, por el, el, el discernimiento que, que da, debe de haber en, a los seres humanos en las palabras preciosas. Entonces vayan sobre el reconocimiento a varones como él. Amén. Pero también es. queremos serles de ayuda y queremos serles de bendición. Claro que sí, claro que sí. Porque si no somos de bendición, en vano estamos haciendo ese trabajo. Pues sí, en vano. En vano. Uh -huh. Por eso queremos que Dios llegue a tu vida y a tu corazón para que pueda haber ese cambio, esa transformación. Amén, amén, así es. Que deben de haber y debe de existir en cada vida, en cada corazón, y en cada hogar, en cada familia, en cada familia. y en cada país. Así es. Usted, Estamos viviendo tiempos muy convulsionados y que pues, Dios siga rescatándonos de esas epidemias, de, de, de, de esas crisis. Señor, nos proteja. De, Amén. De todas esas epidemias que hay. Todos esos virus, todas esas enfermedades. Es, que seamos podamos ser sanos y que podamos ser libres de, de todo problema. Amén. Fortalecidos en la palabra del Señor. Amén, amén, amén. amén. Por eso es un momento de, de reflexión, mi amada, mi amado. Así yo yo sé que no es fácil estar reflexionando, porque reflexionar es reconocer. Reconocer. Que somos humanos. Así es. Que nos equivocamos uh -huh. y que no todos nuestros pensamientos, son los correctos y adecuados delante de la piscina. Así es, así es. No porque yo pienso así, no porque yo pienso así, porque Dios es el que se equivoca. Sí, no, no, no. Tiene que haber un, un, un, una, un, una humillación delante del Señor. Así pues, es. Cuando nos acerquemos a él, y como lo dice en Segunda de Crónicas, 14: Si mi pueblo se humillare y orare y buscar en mi rostro, dice el Señor, Dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, perdonaré su tierra. También. Y le sanaré. Pero a, tiene, que que haber, tiene que haber una humillación delante del Señor. Sí. Y, y qué difícil es para nosotros humanos, y más en estos tiempos modernos, que eh, parece que eh, es el tiempo de más comunicación. Y como que nos falta la comunicación con el que debemos de tenerla. Sí, el señor. Así, así es, así. Está andamos allá es. descubriendo eh, tierra, bueno, vamos a llamar otro, así tierra, allá, allá en, en, en, en. En Marte, en Júpiter, en, Mar, en, en, en, Mar, en, no, en el sol, más allá del sol. Andamos mandando <ríe> allá algunos aparatitos para que eh, vayan y vean por nosotros, para que nos platiquen lo que está allá. Llegando sí. piedritas y cositas por el estilo, sacando arenita, tierrita, no no sé, para ver qué, qué composición tiene. No y todo reconociendo eso. Que, que el Señor es el que hizo todas las cosas. Y, Cuando hay tantas cosas que que hacer aquí, para ayudar y ser de bendición a la humanidad claro. que está sufriendo. Claro, claro que sí. Ay, yo, claro yo. Que bueno, sí. Señor, ayúdenos. Denos, denos la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, que su palabra llegue a, a los corazones de las personas que hay así tanta es. necesidad. Y que los gobiernos entiendan también eso. Sí, sí, sí, que lo, lo puedan ay, digerir, discernir. Bueno, la así majestad es. de Dios es lo más importante: reconocerla, entenderla y tratar de vivirla con toda dignidad. Amén, así es. La majestad de Dios, precisamente. Eh, la majestad es un vocablo que en la Biblia se emplea para expresar el concepto de la grandeza de Dios. Fíjate, para expresar la grandeza de Dios. Uh -huh. Hasta donde tú haces grande a Dios, con tu vida, con tu mente, con tu corazón, con todo tu ser, lo estás mostrando, lo estás haciendo, lo estás tú llevando a, a, a, adelante, uh -huh. estás reconociendo. Porque hay quienes dicen, no, yo, yo no creo en Dios. Sí, sí, hay mucha gente que dice, ¿no? O hace a Dios muy pequeño. Sí. Sí, sí, Pero, definitivamente. Es tremendo. Continuamos. Sí. Que es, bueno, nuestro Hacedor y Señor. O sea, de El, la grandeza de Dios. Debe nuestro Hacedor y nuestro Señor. Nuestro Hacedor, nuestro Por eso hay Hacedor. que reconocerlo. Amén. Uh -huh. El Señor reina, revestido de esplendor.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 eh, eh. Precioso, Quiero precioso ir a la quedaba. escritura desde el principio, desde el primer versículo Ajá. de las Sagradas Escrituras. Sí. Ahí en, Génesis, ahí en Génesis. Que es cuando se hizo la Dios hizo la creación. Así es, así es. Ahí nos queremos descubrir lo que Dios hizo. Uh -huh. Y aquí está mucho de las respuestas que la gente ignora Claro Pero como no viene la Biblia Pues no, no, no Ellos no. ah, quieren ir directamente Sí, sí, sí. Okay. sí, definitivamente En el principio creó Dios, uh -huh. los cielos uh -huh. y la y tierra, la tierra. Amén, amén, así es Habla de, primero de los cielos Sí, sí, habla de los cielos Ya no los, los cielos, los cielos los... queriendo explorar Sí, sí <ríe> Y, y, y, no ponen, no explorar, y no ponen los pies en la tierra, explorar y saber cosas que Dios sabe todo lo que él hizo. Ese, el verso 2 dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vacía. Esto me nos está diciendo aquí la escritura: ¿eh? estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sabes, sobre, la sobre la faz de la Y el sí. Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén, amén, así es. Y dijo Dios: Sea la luz. Y fue la luz. Y fue la luz. Y todo lo demás. ahí si quieren ustedes leerlo en su casa, sí, sí. Leerlo sí. ahí con su, en, en su Biblia. Así es. Eh, Para qué no se quedemos equivocados. Pues sí. sí. Tenemos que ir a, a, al Señor. Que no hagamos duro no, ni nuestra mente ni su corazón. ¿eh? No lo hagamos duro. Así y es. continuamos con, con ese comentario. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad. Y yo meditaré en tus obras maravillosas. No lo dice el Salmo 145.5. En la hermosura de la gloria, de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. En tus hechos maravillosos meditaré. En la hermosura. De su, gloria, ¿verdad? de su gloria. ¿Y en qué más? Y en sus hechos. Maravilloso. Sí, Estamos leyendo que, que desde el libro de Génesis, desde ahí empiezan, sí, empiezan. la creación sí. de Dios. Amén. Y, y esto, yo no sé cómo Dios dio la sabiduría para que alguien escribiera esto. No. Tiene que haber un principio. Claro, claro. Claro, así. Pero el principio es el amor de Dios sobre nosotros los que estamos hechos a su propia imagen y a su propia semejanza. Así es, así definitivamente. Él nos Porque hizo estaba su... todo desordenado, estaba todo vacío. Su imagen pero Dios en su grande amor y en su grande misericordia Amén. Aleluya. dijo voy a poner al hombre Amén. pero lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. A mi y, a mí se y luego que se lo multiplique Señor. Amén. y que llene la tierra y luego voy a preparar el lugar uh, al rescate. Sí, sí. Para que acá, en mi gloria, ellos también puedan ser un día. Así es, así es. Y, y miren, ahorita se está hablando de, de los reinados, eh, como de la reina Isabel y de su familia que no saben si voy a poder continuar o no voy a poder continuar sí. el, el reinado. Okay, no. Pero ¿ha visto usted algunas escenas de allá de, de, de la tierra de, de, ¿De, Inglaterra? De, de Inglaterra? ¿Cómo se maneja ese, ese reinado? Una corona que, que vale millones de, sí, pesos sí. O de dólares. No, no, no sé. Preciosas. Los vestuarios y todo, todo lo que encierra. La corte y todo, todo, todos los castillos y todos, todo hasta, todo hasta, hasta las mascotas que tiene. Así es. Definitivamente. Y no sabes si voy a continuar eso o no voy a poder continuar. Uh -huh. Pero el reino de Dios nunca para. No. no el reino de Dios. Ese no reino. tiene ninguna dificultad para continuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente creer y acá nosotros. Así es. El apóstol Pedro al recordar la, la gloria real de Cristo en la transfiguración dice, "Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad." Ahí en segunda de Pedro 1:16, uh -huh. dice, "Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así es. Por eso estamos hablando de la majestad de Dios. Amén. Sí, amén. Y aquí Pedro está dando una pequeña descripción de que el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. va a venir, pero no siguiendo fábulas. No, no. Sino a través de, de la palabra que, que entendamos pero que tanto entendemos esto de que Dios va a, a, a recoger su pueblo aquel que le aceptó a Jesús a su hijo amado al que vino en, en un sacrificio humano humano así es porque vino como un humano porque nació de mujer así es pero venía de Dios Amén, amén. Porque no fue el José el, el papá de él. Sí, no, no. El no. papá fue, fue solamente Dios usando, a través del Espíritu Santo que, que mm. usó a María para que pudiera concibir sí, y Espíritu pudiera Santo. dar sí. a, a luz por un hijo que era, Jesús. que era Jesús. Sí, así. Pero qué difícil es para nosotros a veces entender, entender como seres humanos. Eso pudo haber pasado, pero eso pudo haber sido. Porque si lo hubiéramos entendido desde nuestros antepasados, a lo mejor ya no estuviéramos aquí. Pues sí. ¿Por qué? Sí, definitivamente. Porque ya, si yo, yo hubiera venido, por supuesto. Yo hubiera venido, yo hubiera venido. Sí. Pero qué bendición que aquí estamos nosotros para Así recordar es. estos detalles. Importantísimos. Así es. Para buscar a ese Dios majestuoso glorioso, maravilloso y que hagamos la perfecta, la perfecta voluntad de él sí, amén, así es y seguimos y en, en, en hebreo la frase la majestad se usa dos veces con el sentido de Dios Cristo se nos informa cuando ascendió él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas o sea, uh -huh. a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ahí en Hebreos 1.3 nos habla. Uh -huh. eh, okay. y, y del 8 al 1. Entonces, el cual siendo el resplandor en su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto que nos dice allí eh, eh, Hebreos, 1, 3 uh -huh. sí, y continúa diciendo y continúa habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas en las alturas. y qué hermoso dice aquí habiendo y ahí. quien sustenta todas las cosas uh -huh. con la palabra de su poder con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación o sea, tenemos que arrepentirnos y decirle a Dios: Ven a mi vida, cámbiame, transformame. Amén, amén, es tanta amén, maldad, mi vida. Por tanta maldad, mi amado. Por hay tanta maldad, mi amada. Porque no hemos podido ver, no hemos podido visualizar a ese Dios majestuoso. Dios maravilloso. Que es más que cualquier rey de aquí de la tierra y amén. que todos juntos. Sí, amén, amén. Así Entonces, es. pero si no reconocemos esto. Pues no podemos vivir la vida que Dios quiere que le dé. Así es, así es. Por eso no ha venido, güey. ¿eh? Porque todavía, todavía algunos de, de tus mucho. parientes, algunos de tus amigos, y aún incluso a la gente también. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, todos. procedamos al arrepentimiento. Sí, amén. Entonces ahí en el 8 en, en el 8.1 dice: ahora bien. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Glorificado el nombre se de Jesús. Jesús? Es el... Cristo. Por Cristo tenemos... Jesús. Amén. Por eso tenemos que estar en Jesús. Amén. En, más, en, Jesús. en, Jesús. en Jesús. A veces andamos poniendo cosas que... La, a veces las iglesias nos han puesto sí. nos han marcado a, a, hasta personajes ahí que sabréis de dónde habrán salido sí. pero en los tiempos eh, el, el hombre mismo ha hecho ha, Metero, hecho, sí, ha hecho un montón cosas, de cosas sí, sí, sí es, es, es increíble, miren cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley <coughs> Cuando regresa, ya el pueblo había hecho un preservatorio. Sí, sí, sí, definitivamente. En la India, uh, tienen dioses para que la un, vida. ¿Qué es un contexto? Para la vida. Hay países donde los, los mandatarios los tienen como dioses. Sí, sí, sí. Como dioses. Y eso... Uh. Aún... Acá... Como al a, a, a, a presidente de México que, que han dicho que es como un Jesús sí. ¿Dónde? Sí, Pero ¿Cómo? ¿Qué mentes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mentes tan cerradas? Sí, sí que No sé sí. ni lo que dicen porque no. bien nada más cuántos errores Ha habido No, no, no, errores Oigan un comentario ya, En los últimos años Que, que ha habido de, de, de los gobiernos En México, Ajá. han sido De... de, de de la izquierda, sí. donde este señor obrador pues, fue parte, sí, sí. y junto con otro un montón de gente ahí, y quiere echar siempre la culpa a otros. Sí, en sí, lugar sí. de tomar la responsabilidad de decir, nos equivocamos, pero corregimos. Exacto. Y vamos a hacer algo, algo nuevo. Así pero es, no, así es más fácil echar culpas. Sí. ¿A quién vas a echar tú la culpa? De que no, que no sabes, que no entiendes, que no comprendes. Dice cuánto que tienes la biblia Y si no la tienes, ¿por qué no has querido tenerla? Exacto, exacto. Porque aún hacen tu teléfono. Aquí puedes tener la biblia Sí, sí. En tu computadora, en tu tableta. La la, la, la, la, la la puedes tener donde tú quieras. O bien físicamente, pues las tenemos aquí en grupos, Sí, sí, definitivamente. Y si no, apoyarte con los videos como lo estamos haciendo. Pero, ¿por qué somos tan duros? No grandioso. vemos a ese Dios majestuoso, poderoso, grandioso, y que nos ama y que quiere lo mejor para Amén. nosotros. Amén. Amén. Definitivamente, Él quiere lo mejor Ay, para Dios nosotros. Dios. Eh, que dio su vida. Vamos a continuar con su... porque ya llevamos 25 sí, sí, minutos. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, vamos a repetir Lampa. el verso 8. Sí. 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo eh, que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos entonces la palabra majestad cuando se aplica a Dios constituye siempre una declaración de su grandeza una declaración de su grandeza, de su grandeza. Uh -huh. y una invitación a la adoración a Dios, no al hombre a Dios, a Dios, no al hombre no a, a cosas que nos han puesto a veces las religiones sí, tenemos que tener cuidado claro, claro que sí despierta por favor así es. por eso es, es una reflexión y que esperamos pues, ¿no? que te ayude a reflexionar ok, amén, así adelante lo mismo es cierto cuando la Biblia habla de que Dios está en las alturas y en los cielos. La idea aquí no es la de que Dios está muy por encima de nosotros en grandeza. Y que por lo tanto es motivo de adoración. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Nos lo dice ahí en Salmo 48, 1. Oh Jehová, uh -huh. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Amén. Sobre los cielos. Y por eso todo, todo, mire, aquí nosotros estamos de pasadita. Sí, sí, sí, estamos de pasadita. Y debemos dar un gloria y alabanza al Señor. Amén. Que Dios usó a nuestros padres para que pudiéramos ser nosotros. Así es. Porque si ellos no hubieran estado, no hubiéramos estado tampoco nosotros. Exacto, exacto. ¿Y nuestros padres? Porque tuvieron sus padres. Sí, claro. Sí, así, es. De, de generación a generación hasta que llegamos nuevamente claro. a Adán. El Señor supo lo que hizo. Entonces, así es. Dios hizo a Adán y a Eva con un propósito. Amén. De que se multiplicaran. Que se, claro, para que pudiéramos llegar a, hasta nosotros. Sí. También. Y hay quienes quieren andar casando hombre con hombre y mujer con mujer. Sí, no, no, es, es una aberración delante de Dios. Es una aberración. Sí. Y, y, y lo peor es, eh, eh, es que los, los gobiernos aprobando eso, hey, ¿dónde estamos? ¿Dónde están? ¿En, ¿En qué están pensando? Pues no, no, no, no. Ay, Martín, no, hay... Martín, ¿la luna, no este, no van a, la, a Saturno. A no la no palabra. Sé, o más, yo más allá de todo. No me no. okay Continua. Jehová es Dios grande, rey grande. Venid, adoremos, postrémonos, nos dice el Salmo 95, del 3 al dice, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. El instinto cristiano de confiar y adorar recibe un poderoso estímulo ante el conocimiento de la grandeza de Dios. Y, y, ahí, empieza, y ahí está todo el gran secreto del secreto. Uh -huh. Así es. El reconocimiento de la grandeza de Dios. De Dios, así es. Miren, si algo nos falta es porque no hemos podido tener ese reconocimiento, ese reconocimiento de la grandeza de, de Dios. De, de la grandeza de lo poderoso que es el Señor. Así y ahí es. está en la esencia el que tú o yo o cualquiera de nosotros no hayamos alcanzado, lo que queríamos haber alcanzado. Y cuando hemos alcanzado algo y no estamos reconociendo que es de parte de Dios, peor no debe para nosotros. Sí, porque este, se trata precisamente del conocimiento. Del conocimiento. Porque exacto. Ahí en No Seas sé, 4.6 nos dicen, mi pueblo perece porque, ¿Por ¿Le porque le falta conocimiento. Pero se trata de conocimiento que en buena medida está ausente para muchos cristianos. Y esa es una de las razones que hace que nuestra fe sea tan débil y nuestro culto tan flojo. Nosotros somos modernos y los hombres de esta época, si bien tienen un gran concepto de, del hombre mismo, tienen un concepto bastante bajo de Dios. Exacto. Miren, por eso cuando hemos dicho y... Miren, no se imaginen cuánto, cuánto deseo que siervos de Dios escuchen lo que estamos diciendo. Porque si no, están usando la Biblia para ellos predicar. Así es. Sí, es, es, es muy bonito hablando humanamente con nuestros ojos y con ese corazón y con ese sentido humano que tenemos. Uh -huh. Porque incluso lo hemos visto nosotros a través de, de la de, de los programas que hay. Lugares preciosos uh -huh. de, de, de, de templos con uh -huh. luces, pantallas, unas, unas pantallas enormes que parecen cines, sí. eh, y, o más grandes que los cines. Uh -huh. Miren. Sí, sí. Ya no sé cómo son los cines, porque no, no quién que sabe, ¿no? Es. Ya. no más chiquito que el cine. Bueno, <ríe> eso que sí que hace mucho. Sí, hace mucho. Ok. Eh, pero ponen también eh, luces, humos y, y, y mm, mu, mu, mucho ruido en la alabanza. Y luces de colores. Sí, y... sí, sí. Es, es todo un espectáculo. Luz, uh... Sí, sí. Es todo un espectáculo. Sí, definitivamente. Pero si no están hablando de la grandeza de Dios, uh -huh. todo lo demás está... Sí, porque se... La, ojo, eh, eh, no tiene consistencia. Se maneja mucho las emociones con todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Eh, ahí, no, ahí no va el Señor. No estamos en contra de que existan los lugares. Sí. Y que tengan mucha gente, ¿no? Ojalá que estuvieran todos bien llenos. Pero que haya realmente un pleno conocimiento. Pero que haya un extremado conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso hay que predicarla así es, así es. Y en muchos de esos templos, lo menos que usan es la Biblia. Usan las tabletas, sí, sí. O, o, usan las computadoras, sí, sí, o pero, usan la, la, las pantallas de ahí que, que ponen... Pero la, ya, la, ya no lee el libro, la Biblia no. no. Pero no se están usando la, la, la, las escrituras para poderle decir a la gente, mira, hermanito ¿saben qué? La Biblia dice, o Dios dice, a través de su palabra. Sí, amén. Miren la grandeza de Dios aquí a través de la palabra. A través de la palabra. La grandeza de Dios la vamos a poder ver y sentir. Amén. amén. Y la vamos a poder vivir. Amén. Cuando nosotros amén, amén. Así es. vamos a las sagradas escrituras. Entonces. Pues sí, habrá casos preciosos. Pero jamás van a, in, a, a igualar ni siquiera a los himnos. No, los himnos. Los a muchos de los himnos. Preciosísimos, que hablan de la grandeza y de la majestuosidad del, del Señor. Eh. Pero a veces son muy emocionales. Sí. ¿Y por qué? Sobre todo las personas que mm -hmm. les gusta mucho bailar y cosas por el estilo, que, que, que les ha usar la música. Eh, mm -hmm. De, de todo tipo, y ¿sí? sí, pues que se emociona es que la, la, los, los ritmos la, este, o sea, se, se, se va todo a, a, a la emoción, a la carne a la carne, sí uh -huh. pero el conocimiento, el conocimiento el conocimiento de Dios está en la mente y en su corazón sí es lo que debe decir piensa un ¿no? tantito, nada más, re, re, re, reflexiona reflexiona qué tanto amas a Dios y su palabra ¿qué tanto amas tú, tú, tú a Dios y a su palabra? así es ¿la tomas como la base fundamental de tu vida, de tu fe? Hoy te vas a decir por encima? y a veces ni siquiera por encima, muy por arriba, muy Will you? Sí, este cuando nos encontramos a algunas personas este, uh, y les preguntamos, este, ¿crees en Dios? Pues sí, sí, sí creo en Dios. Eh, que no, no tienen pues el, el costumbre o el deseo de, de ir a un templo a, a conocer de la palabra. Este, pero una persona de, de iglesia, eh, pues, ¿verdad? empleamos la palabra Dios, ¿verdad? El pensamiento que le viene a la mente no es generalmente el de la majestad divina. Eh, sí, exacto. Eh, eh, empleamos, la, la, pues, Dios. ¿verdad? Sí, yo tengo mi religión. Sí. Eh, la, la que me... El, mis padres, eh, y que muchas veces, pues, los padres ni siquiera no No, no, no. Mi no de, la, de la palabra. Así es. Uh -huh. Entonces, este, pasa muy, o sea, muy desapercibido lo, lo que es la, la majestad eh, divina. Así es. Hoy se pone gran énfasis en la idea de que Dios es personal, pero se expresa el concepto de tal modo que nos queda la impresión de que Dios es una persona tal como nosotros débil, inadecuado, poco efectivo, más bien patético, uh, anticuado, no, anticuado, <risa> pero este no es el Dios de la Biblia. Así es. Nuestra vida individual es cosa finita, está limitada en todas las direcciones en el espacio, en el tiempo, en conocimiento, en poder, pero Dios no está limitado. Es eterno, eterno. infinito y todopoderoso. Amén, así es. Él nos tiene en sus manos, pero nosotros jamás podemos tenerlo a Él en las nuestras. Así es. Y, y miren les hemos estado pasando aquí atrás de la pantalla eh, muchas imágenes bonitas, muchas aves, sí uh -huh. y si usted se fija, como ahorita, desde la, la grandeza de, de esas montañas, eh, de, de esos paisajes Recioso. que vienen a, a representar, Maravilloso. esos bosques, eh, o esos animalitos tan diversos, todo lo que Pero Dios, Dios hizo. los creó. Todo lo que Dios creó. Pero al ser humano, a ti y a mí, o a nosotros, nos Así hizo es. a su imagen y nos hizo a su semejanza. Uh -huh. Dios no es como un es? pajarito. No. Aún este, este animalito, eh, hay quienes los malutilizan. Sí, sí, sí. Dios lo, lo creó. Digo, hágase la lechuga. Sí, lo, lo satanizan. Y, y, y, pero, ¿qué, ¿qué pasa? Nos equivocamos. Uh -huh. ¿Y sabes por qué? Porque nos falta el conocimiento. El conocimiento de Dios. la grandeza del Señor. Que nada imposible hay para Él. Nada la majestad de Dios. Aquí está. Así es. Y tan fácil de entender si la leemos y si no lo estamos comprendiendo pedir al Señor sabiduría. Amén. Sí, amén. Ahí, amén. Santiago, ya con eso terminamos. Sí. Ahí, Santiago, eh... Dice así, le voy a leer la palabra de Dios y por eso nos gusta usarla. Sí. Hermanos míos, tenés por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Paciencia. Así es. Pero no somos pacientes para... Podemos dedicarle un rato. Uh -huh, okay. uh -huh. Mantenga la paciencia de su obra completa. Para que seáis perfectos. Fíjate lo que dice. Ay, ay, ay, eh, eh, en él es perfecto. Dios está llamándonos aquí. A una perfección. A una perfección Así es. Así es. Y esa perfección la vamos a obtener. Cuando Dios verdaderamente está en nuestra vida. Así y nos es. capacita. Así es, así es. Así perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sí, ¿Por qué no le creemos a Dios? Porque no, no podemos ver la majestad de Dios mostrada aquí a través de la, de la palabra? Y no, y no podemos ver. Esa es la situación. Así es, así es. Dios te bendiga sí, Tere, Tere, Tere Chepa, Dios te bendiga Tere, un abrazo, bendiciones, y, y déjenme decirles, dice el verso 5, con eso cerramos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice aquí la escritura? Pídala a Dios. Adiós. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y, y les será dada. Y te regalo un texto más. Verso 6 Pero dice, pero piden con fe. Piden con fe. No dudando nada, nada. Porque el que duda fe, es semejante a la onda del mar que es arrastrada mm. por el viento y se de una parte a otra. Así es. Palabra de Dios. Palabra de Dios Entonces ¿qué Así te, ser? Me falta un, un pedacito nada bueno, más pero, pero sí, sí, sí Nosotros jamás podemos tenerlo a él En las nuestras, dice Sí. Como no, nosotros Él es un ser personal Pero a diferencia de nosotros es grande A pesar de su constante Prédica sobre la realidad del interés personal De Dios es su pueblo y sobre la mansedumbre, la ternura, la benevolencia, la paciencia y la anhelosa compasión que nos muestra la Biblia nunca deja que perdamos de vista su majestad. Venid, adoremos y postémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Venir, adoremos y postémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor, y su dominio ilimitado sobre todas sus escrituras. Gloria al Señor por su palabra. Y esto te va a perfeccionar. Y vas a ser mejor. Así es. Y más de lo que tú pudieras entender, comprender, o anhelar, o, o, o desear. Así es. Isaías 48, 18 nos dice, Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Glorificado sea el nombre del Señor. Eh, y luego vamos a hacer mi esposo. es buscar el rostro del Señor sí, amén. y pedir al Señor que te dé a ti también sabiduría entendimiento para que puedas vivir la vida que Dios sí quiere pero también con el entendimiento que Dios quiere dar y que Dios nos quiere dar a todos amén. Amén, así es. esto no es para gente privilegiada es para el que busca Porque los que están privilegiados, es lo buscaron. Así es. Así El que es. sabe es porque estudió. O se preparó. Se capacitó. Sí. Y la única manera de quitar la ignorancia es siendo sabios por lo que leemos. Por lo que nos preparamos. Y por lo que aprendemos. Bien, de una manera correcta y lo hacemos. Amén. y Dios no hace excepción de personas y por eso él habla de que podemos ser perfectos como dice aquí en Santiago amén, amén. Sí. ¿por qué? porque es la manera como Dios nos va a bendecir cuando estamos buscando esa perfección es como el, el, el alfarero cuando está creando un, forjando un, un, un objeto, una vasija un, un objeto un, un objeto, un, un objeto. Mm. Quiere que le quede lo mejor posible. Claro, claro. Como el escultor, quiere que le quede lo mejor Perfecto. posible. Perfecto. Cuando tú estás haciendo un pan o un guisado sí. o algo, pues quieres que te quede lo mejor posible. Y que no haya fallas Cuando tú estás, si vamos a poner, que tú eres mecánico y estás arreglando un motor, pues quieres que te quede bien. Claro. ¿Para qué? Para que el cliente se vaya contento. Correcto. Para que cuando te pague. Sienta la satisfacción. Oye, muchas gracias, un muy bien. Así es, así es. ¿Y cómo anda? Muy bien, fíjate. No tenido ningún problema. Es, es muy satisfactorio cuando lo no hacemos de esa manera. Sí, definitivamente. Muy satisfactorio. Entonces, hagámoslo para la gloria de Dios. También. Padre Santo. Oh, mi Cristo, majestuoso. En este nombre, momento, Señor. señor grande una perdón. vez tu aquí hijos, y ¿sí? digno de ser alabado delante de usted si sí, señor buscando gracias, la bendición Padre. de esa persona sí, que nos está viendo santo nos está escuchando santo a través de este video sí. Jehová de los ejércitos grande Padre, es tu nombre y digno de suprema alabanza gracias Padre por tu, por grande, eterno, amor, tu grande misericordia de la gracia si y la sabiduría. Todo el poder de entender palabras. Todas las cosas, Padre Santo. Y perfeccione cada día, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. porque... Como cuando se está madre, puliendo algo que estaba un poco áspero. Sí, Señor. Gracias. gracias Pero más pasa gracias, la lija, la lima, el gracias, Señor. Y va quitando Cristo, todo aquello que está allí es de más. Pereza, sí, señor. Y empieza a pulir. Cristo. Y a pulir. Sí, Señor. Y llega hasta brillar. Sí, Señor. Que quede como un diamante. Padre Santo. Brillante, precioso. Precioso. Dios precioso, Dios precioso, Dios precioso bendiga. A quienes nos vean. Y escuchen estos videos. Gracias, Padre. Por su grande amor, y muy gran... a quienes lo compartan, sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de que... Jesús, toque vidas, toque corazón. Dios maravilloso. Señor. Que vengan ante su presencia. La majestad suya. Con... No podemos describirla, Señor. De majestuosidad, Señor. Sin sí, Cristo. Pero es Dios, inmenso, nombre, Señor. Gloriosa. Gracias por su grande amor y su grande misericordia. Sí, y gracias, transporte. Padre Santo. Por gracias, bendecirnos. Gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor. Por enviarnos envidia de nosotros. Este use, Señor, para su hombre, y gloria y alabanza. Y use también a esta personita, Señor. Use, Padre Santo. Sí, Señor. Use. Déjate señor. usar use, por Dios. Señor. Use, Señor, a las personitas. Y que tú también sabe. seas de bendición. Sí, Señor. Tocando su Para la vidas, honra, y la gloria y la alabanza. De sus vidas, corazones, Padre. En Cristo Jesús. En el nombre de su Aleluya. Hijo Amado. Aleluya. Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Amén. amén. Amén. Y amén. Pues esperamos que Gracias, esto señora. venga a ser de ayuda y de bendición para sus vidas. Amén. Y que este pueda servir también para los demás. Amén. Alabanza, sonre y gloria sean dadas a nuestro Dios. Y gracias, Señor, por su majestuosidad, por el grande amor y grande misericordia que ha tenido para con la humanidad. Y deseando con todo nuestro corazón que haya ese, ese anhelo y ese deseo en las vidas de, de las personas de conocer más al Señor a través de su Palabra. Porque grande es y digno de suprema alabanza. Amén. Amén. Así es. Y que el Señor bendiga a toda la gente que está pasando por el una Señor, crisis, como en México, en la India y en otros países. El Señor. ¿verdad? Sea con ellos que dé la, la paz y, y, y lo que ellos necesitan en este momento. Y sobre todo que los gobernantes entiendan y comprendan y que vivan la vida espiritual amén, amén. Así para que puedan es. ser mejores. mejores para la humanidad así es, el Señor les bendiga bendiciones, les un fuerte abrazo de sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Perfecto, bendiciones un fuerte abrazo, Dios les bendiga compártanlo compártanle. <risas> compártanle sus bendición para cada personita que lo ve lo escucha, lo puede entender discernir y lo comparten a otras personas. Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Amén. Ok, bendiciones. bendiciones.